Saludos, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Adolfo de Jesús Moya. Adolfo, ¿eh, ¿qué están ustedes haciendo en este carrito de golf que veo? Mira, nosotros hoy anoche estamos haciendo un operativo con plan social muy interesante. Eh, nos dieron casi las 2 de la mañana. Eh, eso para darla. Correcto. Andamos casa por casa los barrios más vulnerables que hay. Vulnerables, exacto.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 también este tema en la mirabal Una pregunta, ¿ustedes no, no andan con alcohol para desinfectar la funda? Estamos completos. Ah, muy bien. Nosotros estamos completos. Muy bien, muchas gracias. No vi gente Hoy no vi